Mi nombre es Juan Caniñanco, eh, oriendo de Calbuco y soy carpintero de Ribera. Me dedico a construir embarcaciones de pesca artesanal y también he construido réplicas históricas de los barcos de Magallanes, el Beagle y la Gualeta Ancud. Bueno yo aprendí con mi papá eh, siendo un, eh, un niño, cuando tenía seis años ya andaba trabajando con él afuera. Eh, me llamo José Tacul. Eh, Carpintero Rivera, eh, tengo 57 años, nacido en Chiloé. Yo vine por, por, de, por mi abuelo, mi abuelo, mi papá que me creció. Eh, siempre le dije papá que fue como mi papá que me creció mi abuelo. Eh, vine a los 9 años yo, detrás de él, y él se dedicó a, a construir embarcaciones porque era muy navegante en la, en la isla de Chiloé. Y de ahí partió construyendo embarcaciones acá en la zona y mirando y entruciando y fue aprendiendo el oficio de Carpintería Rivera, el, el legado de, de construir embarcaciones artesanales. Soy Víctor Vargas, tengo 56 años y trabajo en Carpintería de Rivera. Eh, yo fui a Puerto Edén a trabajar en un aserradero, un aserradero bien pequeño, con un amigo que él era carpintero Rivera. Y ahí lo vi trabajar a él como tres años. Y también le ayudé a hacer algunas cosas, pero muy pocas cosas. Y después, cuando yo me quedé solo, empecé a trabajar de, como carpintero de Ribera. A hacer mis primeros trabajos, cambiar alguna tabla, algún pedazo de tabla y así. De, fui agarrando confianza hasta que logré hacer un, un bote no, no tan pequeño, un bote como de 8 metros, que ya lo hice solo. Yo aprendí de niño, fui muy entusiasmado a hacer esas maquetitas chicas. Después empecé con las eh, más grandecitas, que ya no lo hice de maqueta maciza, sino que lo hice encuadernada como embarcación grande, entablada con todo, veleras con vela, todo tal como una embarcación grande. Así fui aprendiendo y siempre le tuve esa, esa inteligencia y ganas de seguir adelante con la profesión. Este palo, por ejemplo, este, este es el arroba este Es un palo que va a, a, adelante El primer palo que va adelante Ese se conecta con uno de estos grandes, eh. Este palo largo está hasta allá, Tiene como 10 metros Y ahí cuando se conecta esto Se pone un, un palo de estos, de este más chico Este se coloca encima Encima donde está empalmado. Este palo Que va así. Y de ahí redondea acá abajo. Ahí. Ahí. Y aquí lleva el empalme que sería para aquí. Para que se conecte con la roja. Con la quilla creo que sí. Y aquí iría. La quilla Ese palo corta ahí, ya yeah. Y aquí va la sobre roa, que sería el otro palo más chico Que va ahí ¿Cómo ahí. se llama eso? ¿Sobre roa? Sobre roa, o albitana de proa Este es roa Este albitana de proa o, o sobre roa Y este la quilla Y aquí va el coaste, acá atrás Que es un palo Así Redondeado acá, ¿eh? así y ahí. Bueno, en los 25 años yo ya he construido hasta ahora, en este momento, ya 98 embarcaciones tengo construidas. Aparte de botes auxiliares, botes abiertos que se construían antes. Eh, y reparaciones muy pocas y reparaciones muy pocas lo que al oficio mío hago yo. Eh, bueno, yo tengo un hijo un varón, eh, le trataba de enseñar y no, no quiere aprender el oficio de la carpintería de Rivera. Él se dedicó a construcciones de, de casa. Y bueno, por lo parte de la familia de mi, mi abuelo, eh, hay nietos, hay dos nietos que están construyendo embarcaciones igual en esta zona son primos míos y ellos son el legado que estamos trabajando en esta región de, de Magallanes. No sé, no sé, no le podría yo decir cuándo pero esto se va a terminar porque las mismas autoridades hoy día no nos están cerrando las puertas así que es muy posible que esto en, un, en unos cinco o seis años más ya no se trabaje o, o, o ya no se haga una lancha sino que se cambia alguna tabla, algún pedazo de parche por ahí y ya no se haga más una lancha porque no va a, ver a dónde conseguir el material, el material que es el material grueso porque la tabla, las cuadernas, todas esas cosas uno lo puede conseguir aquí en los aserraderos porque hay aserraderos autorizados que venden madera pero los otros palos que son importantes, los palos que son con vuelta, que son chuecos no se pueden conseguir en los aserraderos Si hay eh, alguien que Quiera aprender o hay niños que se, se interesen en aprender, eh, yo creo que en el futuro seguiría. Pero si no hacemos algo para que se mantenga, se va a perder. Porque hay que llevarlo en la sangre, entonces no, no, no podemos hacer. Nosotros, como carpinteros de Rivera, nos gustaría mucho enseñar, pero una que se dediquen. Y alguien se interese, pues. los, los niños por lo menos, que tengan entusiasmo en aprender. Si no hay entusiasmo, uno no, no saca nada como carpintero de Rivera estar enseñando. Pues, sino, si enseñamos, entonces pasa, pasa un mes, pasa dos meses y los chicos vuelven a otras cosas, no, no sacamos nada. Esa, la carpintería de, de Rivera... Era antes, no era como ahora. En primer lugar, porque las herramientas que, que usamos ahora no lo teníamos. Todo a pulso, a cepillar la madera, apretar un, un, eh, una tabla contra un bote con una leva, ya no, no habían sargento no habían nada de eso. Así como esos sargentos que tengo ahí, ahí tengo uno, ahí tengo otro sargento, bueno, yo con eso apretaba la. La madera ahora, pero antes, antes no había de eso. Ahora está más, está más fácil la, la carpintería de, de Rivera porque hay muchas herramientas que las que quiera comprar lo tiene. Y así fui.